Se trata de un periodo caracterizado por la llegada de Internet y el cambio tecnológico que esto implicó a nivel de la institución y de toda la educación. El periodo coincide con dos elementos. El primero es la llegada del doctor Víctor Arredondo, quien va a ser uno de los principales promotores del cambio tecnológico de la universidad, un visionario y, en opinión de nuestros entrevistados, una persona que tenía un particular interés en modernizar tecnológicamente a la institución. El segundo fenómeno, que es característico de este periodo es la inauguración de la etapa autónoma de la universidad que le va a permitir desplegar sus actividades y potencialidades académicas como no había ocurrido en el pasado. La masificación de las computadoras personales, la instauración de laboratorios de cómputo en las regiones y facultades, la fundación de las unidades de servicios bibliotecarios y de información, las llamadas usbis y el establecimiento de la primera sala de videoconferencias de la universidad marcaron a este periodo como uno de los más productivos en la historia de la evolución tecnológica de la institución. En este periodo, la universidad vivió tres polémicas importantes. Una relativa a la discusión entre el uso de software libre y el uso de software propietario, sobre todo a partir de los acuerdos que se hicieron con Microsoft. Otra, la relativa a la plataforma de la enseñanza virtual, que versó sobre el uso de Modu en sus versiones iniciales o el desarrollo de una plataforma propia de la universidad. En esta discusión también entraron las opciones de WebCity, de Blackboard y del mismo Modu. Y finalmente se decidió que por las características de la institución y del momento en que estábamos, sería Eminus, una plataforma desarrollada por la Universidad Veracruzana, la que se volvería el recurso oficial de la institución. Otra discusión importante de este periodo es la implementación de la universidad virtual de la Universidad Veracruzana, que se gesta desde el proyecto administrativo del doctor Arredondo y que al término de su gestión y del cambio de gobierno se ve debilitada y el proyecto mismo no fructifica dentro de la universidad. Este periodo fue particularmente importante para la universidad en materia de equipamiento tecnológico y esto se debe primordialmente a la donación millonaria que hizo Banamex a la institución con la que se logró masificar el uso de las computadoras y la instalación de laboratorios de cómputo en todas las facultades y regiones. De este periodo se puede observar la labor del entonces rector, el doctor Raúl Arias, quien primero fue tres años secretario académico del doctor Víctor Arredondo y después fungió como rector de la universidad por nueve años. En 2005 se creó la Universidad Veracruzana Intercultural, que llevó a regiones indígenas del estado oportunidades de formación universitaria y de acceso a tecnología digital. Que si bien en un principio las UBIS recibieron el equipo de cómputo que se iba desechando de las oficinas y facultades de la UB, actualmente son unidades bien equipadas que tienen banda ancha, centros de cómputo habilitados con software, sistema de videoconferencias y al igual que toda la universidad, desde el 2007 cuenta con red inalámbrica. El doctor Arias logró orientar a la universidad hacia una etapa de crecimiento, de consideración de índices y de control de calidad. Finalmente, es importante mencionar la creación de la SUSBIS, que llevó a las regiones no solo servicios bibliotecarios, sino también sistemas de información y de cómputo. Esto llevó a la universidad a discutir sobre el desarrollo de una plataforma para la administración de cursos en línea y prácticamente de manera inmediata a la creación de la universidad virtual. Una PDP con ocho terminales, 1990 una buena cantidad de PCs distribuidos por toda la universidad, 1996-97 tendríamos como 25 alumnos por computadora, por eso un poco ese proyecto de decir vamos a traer de un jalón mil Computadoras para todos los alumnos de la universidad. La computadora tiene tres ámbitos en donde, en donde se puede utilizar. Un ámbito es como, como herramienta de control automatizado. Por ejemplo, las computadoras que controlan los semáforos o las refinerías. Otro ámbito es como, yo digo que como ayudante personal, pues para el hacer una mejor carta, un escrito para hacer música, los arquitectos, los contadores, los este, diseñadores. Y claro, ahí metería yo los celulares. Todo eso es para eso. El otro ámbito que yo distingo y es como integrante de un sistema de información. Y para eso aparecieron por primera vez y creo que ese es donde, debe, donde deben usarse más en las instituciones. Pero conectar al de Recursos Humanos con el de Administración Escolar para que vieran que el maestro que está en Recursos Humanos va a dar clases y tiene horas acá y que el sistema de Administración Escolar alimenta al de Recursos Humanos y que el de Recursos Humanos alimenta al de finanzas porque hay que pagarle y que hay que cobrarle. Tiene que haber redes. Ahora ya no, no se puede concebir sistemas si no están conectados ágilmente. Toda la comunicación que había en red era con pantallas negras y instrucciones tecleadas en texto. A finales del licenciado Jimi, el último año, medio año y medio, fue que ya me quería mover a Administración Escolar y yo andaba bien enrolado en todos los proyectos que estábamos haciendo con Gustavo y fue con él el último año que creamos el primer aula de videoconferencia y el primer enlace que era la González Aguirre Betra Veracruz, dos personas a cargo de lo poco que había de las salas de videoconferencia, no había mucha estructura, de hecho pues, la, la llegada de Parra ayudó enormemente a que creciera la capacidad, porque además se sabía que pedir, él estaba al tanto de los avances de su época que había. Cuando llega el doctor Arredón de la universidad existían sistemas, ya sistemas Consolidados sistemas de control escolar, sistemas financieros, sistemas de recursos humanos, o sea, todos los sistemas había, pero no estaban integrados como los queríamos. Nos tuvimos la, la, la gran fortuna de ¿no? poder convencer al señor Roberto Hernández que millones de dólares. debido a las administrativas para poder recibir ese dinero, eh, eh, se optó porque que fueran donaciones en especie. Pero nos pues, llegaron traigas de equipo de redes, de computadoras y con esta donación fue con la que se crearon masivamente eh, los primeros laboratorios de computador. Y Todo nos lo dieron en computadoras, en servidores, en periféricos y se y lo dimos a toda la facultad. Teníamos alianzas como Microsoft que también habíamos desarrollado. Creo que uno de las primeras, de las primeras sí. universidades de, de firmar campos eh, sí. de acogimiento Microsoft. Y yo sé que eso trajo toda clase de cuestiones internas también ahí, sobre todo de los profesores de la de tecnología, que son siempre afines a la cuestión de software libre. Que no quiero sistemas autóctonos, quiero sistemas de clase mundial, ¿no? Es cuando hacemos todo un estudio, trae asesores del extranjero, o sea, se hace todo un estudio de mercado para determinar la, la compra de Banner. Cuando llega Banner, llega para ofrecerse como un sistema que resolvía los tres el, puntos más importantes de cualquier administración universitaria. La parte financiera, incluyendo la nómina, la parte de recursos humanos y la parte de control escolar. Nosotros como DGTI y por el número de personas que tenemos y el soporte que damos, la, la estrategia que se definió en, la, con, en su momento con el rector es utilizar EMINUS para poder darle soporte y agregar toda la funcionalidad. No tenemos tiempo para trabajar en esto, al, al paso que se dan las cosas en los proyectos comunitarios, tecnología, y tampoco tenemos dinero para poder contratar esto. Pero teníamos otra cosa muy grande que teníamos fortalezas internas que habíamos desarrollado. Eh, teníamos gente académica, no solamente tecnólogos, para empezar con recortador y servidor. Pues teníamos todos los elementos para hacer nuestro propio desarrollo y así lo decidimos. Me gusta el software libre, pero ¿para qué usar Moodle, aunque sea software libre? si tenemos EMI, nos ha hecho por nosotros y además no paga el licenciamiento que no es libre bueno está bien pero no nos cuesta desde el 2005 a la fecha estaríamos hablando de tres versiones que hemos desarrollado que básicamente pues mejorando funcionalidad y este y la, la interfaz gráfica ¿no? o a sea, cada vez que sea más amigable para que el usuario la utilice no ve ve Harvard, Stanford, las primeras miradas están en eso Definitivamente, la tecnología va a permitir cambiar la forma en que, en que la, la, el conocimiento se genera y se transmite. Bueno, pero empieza la virtual, y a ver, ¿para dónde vamos a ir con la virtual? ¿Qué es lo que va a ser la virtual? Entonces, empezaron a generarse ideas este, de que queríamos tener una oferta. Había la intención de generar una ampliación de la oferta educativa. Eh, también de tener una influencia en los métodos de enseñanza y de aprendizaje, pero no teníamos gran cosa. De hecho, la gente que integró la virtual no fue escogida por mí, ya estaba. La universidad virtual fue todo un manga. Cuando yo planteé, porque yo fui la que quería, yo no la planteé como al final del católicado, la quise la quise llevar lleva como dos o sea, cosas, como una IT. Y como el genero solitario, Ajá. o sea, es que los maestros a que hagan cosas, eh, hay, hay dos problemas grandes que no se consideran. Una, cada maestro tiene su área de formación, tiene sus conocimientos de y es experto en su área. No es experto en tecnologías ni quiere ser. Quiere usarlas para mejorar para lo que hace, pero nada más. Y el otro asunto, la cultura. En, la, en los cambios culturales no hay saltos cuánticos, ¿eh? ahí no hay, ahí no se aplica. Muchos de los grandes cambios de han fallado o se han retardado por precisamente tratar de imponer o hacer saltos cuánticos. Creo que el que pretendía la universidad de virtual, pero ¿qué es lo que hace que esto sea eh, aceptado? Cuando hay valor. Normalmente cuando la, cuando tanto los estudiantes como los profesores mano, entonces ahora sí se interesa. Hay ah, además, usted no tiene que aprender a hacer contenido. Usted va a ser lo que es, experto en su materia. Entonces las cosas cambian. Pero ese mensaje no se dio, en el, eh, no se dio con la amplitud que debería haber hecho, ni con, la, ni con el conocimiento de causa que debería haber hecho, ni para estudiantes, ni para Sí. Yo lo vi desde el principio como algo educativo no tecnológico, entonces mi posición fue es que esto es para que la gente aprenda y pues empiezas a estudiar, estudiar, estudiar y empezar a ver cosas y, y los ejemplos que había y ya tuvimos suerte de poder conocer eh, sistemas operando en diferentes partes, en, en México y fuera. México es uno de los países en los de donde todavía no ha cuajado la Universidad virtual. Eh, una sola universidad, me decían que en la India, una universidad virtual de la India tiene 6 millones de estudiantes. Eh, en una universidad virtual de Inglaterra tiene 4 millones de estudiantes. En todo México hay más o menos 100 mil estudiantes. En India. Viene la virtual que es en 2003 y a fines de 2003 se crea el consorcio clavijero. La idea era compartir recursos humanos, educativos y financieros entre las instituciones para crear algo equivalente a lo de la WICHE, Western Interstate Commission for Higher Education. Se lanzó el, se lanzó el proyecto con una eh, circunstancia que no fue muy feliz, que fue el cambio de gobierno del estado de Veracruz. La idea del doctor Redondo de decir, oye, la computadora es una herramienta de estudio, es una herramienta de acceso al conocimiento y por tanto vamos a ponerla en las USBIs y vamos a poner bases de datos bibliotecarias y que el alumno vaya a usar la computadora como herramienta de estudio en las bibliotecas. La usb la primera, fue un, una idea muy interesante de, de redondo porque estaba planteada de otra forma, Estaban planteados como edificios independientes y el hecho de haber asociado las computadoras, internet y biblioteca fue algo novedoso, revolucionario en su momento, porque puso al alcance de la gente el recurso tecnológico para acceder a las vías de información.